Una locura, así ha calificado Nicolás Maduro la postura de Donald Trump, que no descarta una intervención militar en Venezuela. En exclusiva a RT, el mandatario ha denunciado el papel de Washington en la crisis interna de su país y ha reiterado que sigue optando por el diálogo. Además, ha indicado que las únicas elecciones que habría en Venezuela son las parlamentarias. Mauricio Ampuero ha tenido la oportunidad de hablar con el mandatario cara a cara. Justo horas después de vencer el ultimátum impuesto por la Unión Europea en contra del gobierno de Nicolás Maduro, RT tuvo la oportunidad exclusiva de conversar con él. Le preguntamos justamente su opinión respecto a la imposición de reconocer por parte de estos países de la Unión Europea a Juan Guaidó. Creo que es un error de carácter diplomático, político, moral, que deja muy mal parado a los gobiernos que en Europa han reconocido algo que no existe. En Venezuela hay un solo gobierno, electo por el voto popular, de manera constitucional, juramentado de acuerdo a esta constitución y en pleno ejercicio de funciones y del poder. Y ese gobierno lo encabezo yo humildemente, Nicolás Maduro Moro. Todo lo demás que se intente imponer sencillamente es un golpe de Estado. También les insistimos que quizás ahora ya sin la presión de un plazo pudiese o no convocar a una nueva elección anticipada presidencial. Nos insistió que el único proceso electoral en marcha es el de la Asamblea Nacional. Las únicas elecciones que están pendientes en Venezuela son las del Parlamento, que de acuerdo al cronograma constitucional deberían ser en el 2020. Yo he propuesto que se convoque a elecciones adelantadas del Parlamento por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, y eso está en debate en el país. Durante la entrevista también conversamos sobre el proceso interno que sufre el país, la migración. Si comparte o no el sentimiento con aquellos que abandonan su país sobre los datos económicos. La hiperinflación anunció que están elaborando un plan de acción para poder recuperar la economía a la brevedad y también otra serie de acciones para poder ...hacer una transición política, económica dentro del país. Ha abordado una serie de materias, no solo internacionales y nacionales, sino también ha insistido, por cierto, que su prioridad del gobierno a nivel internacional ante esta crisis es y seguirá siendo el diálogo. Así lo planteaba. El siglo XXI no es un siglo de, de cañonera, de amenazas militares, ¿no? El siglo XXI tiene que ser un siglo de diálogo, de civilizaciones, de política, de respeto a la diversidad, de paz, de convivencia, de búsqueda de soluciones pacíficas, diplomáticas, a los conflictos que hay en el mundo. Desde Venezuela enarbolamos el diálogo como bandera fundamental. La entrevista al completo, por supuesto, podrán verla en breve dentro de nuestra programación.